Tires oh, sí, otra otro claro. adelante para ver en qué parte se va a caer y yo voy a poder bajar la velocidad. <risa> sí, ya dale Mora, tú anda ahí eléctrico. Sí, no. esa agua se pega al piso. ¡Dale Gómez, dale Crazy Gómez! ¡Oh, está el jabón abajo del, del mini grip! <risa> <risa>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 <risas> impressionante. <risas> <Mati>. Oh, impressionante. Mati... Svegliala! la mano <risas> <risas> Oh. Oh. <ríe> Inandable Te quita la bicicleta de ese para donde quieres. Es para ¡Oh! ¡Oh, qué lindo, güey! Bueno. <ríe> ¡El peor tío! La está te gano Ni se ve abajo Era larga, weón Vinimos Vinimos a ver los saltitos de Richie Todo a pulso Unos kickers hermosos Qué linda la vista de la salida, weón Cacho el gap Oh, mira para allá abajo Vaya, vaya a conectar con las líneas de, de los cables, weón Buena cabros. Buena, buena. ¿Cómo estás chiquillos? Ah, buena. Bien. ¿Cómo va, cabros? ¿Cómo estás? Hola, hola. Asegurarlo. Caer, bombear, bombear. Y a la cresta de arriba. Claro. Va a agarrar vuelo de ahí atrás. Está súper lejos. Oh, se tiró súper fuerte, weón. Entraron mis dudas ahora, weón. No me dio ni una seguridad la weón. Ojalá. Voy a ver cómo lo siento, weón. Dale, Oye, ¿dónde está, Acá está. El medio vuelo, oh, oh. tan bacane. bacanes. ¿Y el otro de este papá ahí? No, el otro o eh, sea, el transfer. transfer para o sea, el izquierdo. Yo creo que no está terminado.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 ¡No nos vamos a tirar el otro barbiejito al otro barrial. ¡Hagamos todos ganes, por favor! ¡Oh, que estaba bueno! ¡Oh, que estaba bueno! ¿Cómo está ahí? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ahí está filete acá, güey! Bueno, ¿Cómo es? Y aquí llegamos a las penumbras. Vamos, vamos, <ríe> There oh Oh, este con barro no me da, weón. Bueno. Esa es mi, no sé si me mi dirección la corona de mí. Esta es mi horquilla. Oh. Impresionante, güey, weón. Alo. Alo. Oh, acá para arriba mira mira mira tractoreando tractoreando que maestro me tiré muy para adentro oh no filé no va a estar divertido esto vamos a tirar pasándola bien así a ritmo nomás Uuuh. La bicicleta flotando flotando abajo Uh. <ríe> <risa> <risa> <risa> Cachate esa wea! Claramente, de acá tenemos que hacer un trabajo de drenaje. Nos faltaron los tubos cuando estamos construyendo. ¿Cómo se escucha? <risa> <risa> Como cabres chicos, nomás. ¡Oh, qué maestro! Bueno pasada Me había salido la cadena, weón. <risa> no. este, ¡Esto va a estar muy cuática, weón! <risa> Al apoyo no va, oh, esta parte que viene a estar muy buena, weón. Bueno. <ríe> <gan> barrito. <t> <eliminated> Es cuático como la bici abajo uno cacha. Oh, mi Algo de barro. Oh. <risa> Vayan a porque te van atajando los peraltitos, pero si no... Oh, ahora no va a divertir, parece un tobogán. Este es el bajón, aquí he visto cosas cuáticas. Oh, cuático. ¡Drift! ¡Oh! Igual se pasó. Hoy está buena? ¡Oh! Está muy divertido. Algo de barro. Esta ah, agua está reventada para arriba. Ah, para subir hay que hacer trekking como en dos o tres partes. Sí. Tengo el cuadro muy pegado. Un barro. Tremenda tarde, bueno. ¿Vamos para allá? Sí, vamos para allá, sí, vamos para allá, sí. Oh, loco. Oh, no. Ya no avanza, cachate, en tu trekking extremo, Inver... en tu trekking invernal. <risa> el pase baile bueno, mete el canto de la zapatilla ahí. Hay sí. más tensión, habrá que hacerle, sí o sí. Uh. Este muco no es tan duro en las bici. Está pegada. <risa> no Oh, mi cadena no está ni puesta. Como nueva. 40 kilos de bicicleta. Oh, está acuático. Maravilloso. Este está pegado en mis pelos esto es como una revelación dolorosa. Y igual tenéis que pasar la rogera esta pegada encima de todo esto. ¡Ah! ¡Me cortan los pelos! ¡Me los saca! Era con pantalones largos nada más.